Soy un ser compasivo por naturaleza y siento como la vida prospera cuando hay esta sensación de conexión conmigo, con el todo. Y ello genera un mágico impacto, como un efecto dominó la vida misma del mundo. Somos una familia global y no puede haber éxito o bienestar de una a expensas de otra. Mi resiliencia y amor crecen a través de esta experiencia de conexión con mis raíces, con mis propios recursos espirituales internos. Y así me siento conectada a la semilla de la vida, que es más de lo que está visiblemente frente a mí, y así como me siento digna, honro la dignidad de cada ser. que lo que no puedo ver todavía existe.